Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos al canal que está ya listo para Halloween. ¿Habéis visto el avatar y la cabecera? Y esto es solo el principio, cuando quede poco para el día, estar pendientes este del canal. Por ahora, vamos a lo que nos concierne. El mundo Pokémon está lleno de misterios, aún quedan miles de especies por descubrir, movimientos que aprender y legiones por explorar. Y hablando de regiones, el otro día estaba pensando en cómo sería la geografía del mundo Pokémon. Como ya sabemos, cada región se basa en una zona de un país, o directamente en un país. Y cuando digo que se basa, es que prácticamente tiene el mismo mapa. Antes de empezar con el tema, vamos a aclarar lo obvio. Es algo que no se puede omitir con el tema de este vídeo. ¿En qué parte del mundo están basadas las regiones? Bueno, Kanto está basada en la región japonesa del mismo nombre, Kanto, que ahora mismo estaré mostrando en pantalla. Por su parte, las Islas Sete, que se encuentran en Kanto también, están basadas en el archipiélago de Ogasawara. Yoto lo está en la región de Kinki y el oeste de Tokai, también en Japón. Hoen, en la isla japonesa de Kyushu, así que sí, tiene demasiada agua, es una isla. La región de Sino se encuentra mayormente en Hokkaido. Teselia o Nova según el país, es la primera región que cambia de país, ya que está basada en Nueva York y Nueva Jersey, Estados Unidos, y es evidente por ciertas ciudades o localizaciones. Kalos es muy seguramente la más evidente, junto con la Lola. Kalos está basado en Francia al completo y se ve además de por el mapa con las referencias al Palacio de Versalles o a la Torre Eiffel, entre otras cosas. Por último, Alola se basa en Hawái, Estados Unidos. Y es algo que se ve en la cultura, las islas, la gente e incluso los Pokémon. No cuento las regiones del anime o de otros juegos porque no las considero canónicas, como mucho las de los Rangers, pero me... Vale, ¿y qué hago yo con toda esta información? Pues estuve pensando... Y sabemos el mapa de las regiones. Pero no tenemos un mapa mapamundi. Sabemos que Kanto y Yoto están conectadas, pero poco más. No sabemos cómo de lejos están las Islas 7 de Kanto, que sean parte de Kanto no quiere decir que estén cerca, como Hawái de Estados Unidos, por ejemplo. Y no sabemos cómo de cerca está una región de la otra. Mi pregunta es... ¿Cómo está configurado geográficamente el mundo Pokémon? He tenido varias teorías para esta pregunta. La primera que se me pasó por la cabeza es que es exactamente igual al mundo que conocemos y mi principal argumento era Kalos, ya que es igual que Francia y se ve en el mapa que, fuera de la región, es muy similar a las fronteras que tiene Francia. Pero esta teoría la he tenido que descartar muy rápido por el simple hecho de que Kanto y Kinky Tokai no están conectadas como si lo están Kanto y Yoto. Además, aparentemente Sino está al norte de Kanto y como se puede ver en el mapa de Japón, caído hasta el norte de Kanto, pero con mucha distancia entre ellos. Así que el testigo cae sobre la segunda teoría. Las regiones forman países. Es posible que todas las regiones que conocemos formen un mismo país, o que ya hayamos pisado distintos países. Yo me decanto por lo segundo, y lo hago porque varias regiones han demostrado tener una conexión. Kanto y Yoto, evidentemente, forman parte de un mismo país, y debido a la proximidad, es posible que sí no también. Sabemos que Joen no está excesivamente lejos de Yoto, ya que el protagonista de la tercera generación es originario de Yoto y se muda en furgoneta. Pero esto no quiere decir que sean del mismo país. Sí que creo que son parte del mismo país Joen y Kalos, ya que como se ve en Rubio Omega y Zafiro Alfa, Ciudad Malvalona y Ciudad Luminaria están hermanadas como símbolo de la unión de las dos regiones. De la misma forma, pienso que Teselia y Alola son parte del mismo país también, al igual que Hawái es parte de Estados Unidos. El principal motivo y encuentro está en el Museo de Ciudad de Se puede ver una máscara hawaiana con gran parecido a los Tapus y que dice que era parte de la cultura de civilizaciones antiguas. Por eso creo que ambas regiones están conectadas. Así que, resumiendo, según mi teoría, Kanto, Yoto y Sino forman un país. Joen y Kalos, otra, y Teselia y Alola, otra. En cuanto a la proximidad, además de lo que ya he mencionado, podemos deducir que Kalos también está cerca de Yoto y Kanto, al saber que Joen lo está y forman parte del mismo país. Para reforzar la teoría, en X6 encontramos muchas referencias a Kanto y vemos que podemos obtener a los iniciales de esta región. Por esta regla de 3 pienso que Teselia y Alola en las regiones más lejanas, o al menos Alola. Tesselia y Alola no tienen por qué estar cerca la una de la otra, especialmente si ambas se basan en Estados Unidos. Pero en Kalos conocemos un mochero que nos da una estatuilla rara procedente de Alola cuya descripción dice Ornamento que representa a un Pokémon venerado como protector en cierta región lejos de Kalos. Sabiendo que tanto Kalos como Hoenn Canto, Yoto y Sino están cerca la una de la otra, Alola debe estar alejada de ellas. La más desconocida, según mi teoría, Tepito, es Teselia. La pista más importante puede ser la ausencia de Pokémon de otras regiones, al menos al principio. Todos son propios de Teselia. Bueno, esta ha sido mi teoría. No es oficial, ni mucho menos. De hecho, soy malísimo haciendo teorías. Seguramente esta teoría ya se ha planteado. Pero todo lo que he recopilado aquí lo he escrito yo y seguramente me deje muchos puntos. De hecho ha sido una teoría bastante cortita, bastante simple, pero yo creo que es bastante, es bastante viable, es bastante posible. Y bueno, también es posible que esta sea muy evidente, o me haya dejado muchos datos que me rebatan la teoría. Pero bueno, como digo, es una teoría que tiene que tomar como tal, no me digas please. Me parecía un tema interesante y quería hablar de él. Si os ha gustado agradecería el apoyo y de hecho lo agradezco en serio, muchísimas gracias por todo, mañana tendréis el noticiario seguramente, así que espero que estéis, y así que nada, nos vemos.